Los tiempos no cambian El tiempo es siempre el mismo Las cosas sí que cambian Pero algunas se mantienen Lo mismo Me sorprende que nada cambie Cuando todo está cambiando me sorprende que sean los mismos los que siempre andan engañando. Me maravilla darme cuenta de que ya nadie lo tiene en cuenta de que lo mejor es mantenerse alejado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 que se escuchan y luego nadie los cante Todos suenan en un mismo tono Todos se bailan en un mismo modo Me sorprende que hoy si eres poeta Algunos piensen que es que estás loco Cuando en verdad solo es la poesía las que nos mantienen cuerdos día a día, las cosas sí que cambian, pero algunas se mantienen lo mismo.